tienes cuidado y te sales de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en los backrooms, donde no hay más que el olor de la moqueta vieja y húmeda, la locura del mono amarillo, y el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes, y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar, en las que puedes quedar atrapado, que Dios te salve si oyes algo rondando cerca, porque seguro que te ha oído. Dificultad de supervivencia, clase 1, seguro, estable, recuento mínimo de entidades el nivel 0 es el primer nivel de los backrooms así como el primer nivel que muchos encuentran descripción el nivel 0 es un espacio no lineal que se asemeja a las salas de un establecimiento comercial al igual que su forma anterior todas las habitaciones del nivel 0 parecen uniformes y comparten características superficiales como el papel tapiz amarillo, la moqueta húmeda y la iluminación fluorescente colocada de forma inconsistente. Sin embargo, no hay dos habitaciones dentro del nivel que sean idénticas. La iluminación instalada parpadea de forma inconsistente y zumba constantemente. Este zumbido es notablemente más fuerte y molesto. Que el zumbido de las luces fluorescentes ordinarias. Los estudios hacia el nivel con el fin de determinar la causa no han sido concluyentes. La sustancia que genera la alfombra no puede ser identificada de forma consistente. No es agua, ni es segura para el consumo. El espacio lineal en el nivel cero se ve alterado de una forma drástica. Es posible caminar en línea recta y volver al punto de partida, y al volver sobre tus pasos, aparecerá un conjunto de salas diferentes a las que ya has recorrido. Debido a esto, y a la similitud visual entre las habitaciones, la navegación consistente es extremadamente difícil. Dispositivos como las brújulas y los localizadores GPS no funcionan dentro del nivel y las comunicaciones por radio están distorsionadas y son poco fiables. El nivel cero es pacífico y carece de la presencia de vida. A pesar de ser la entrada principal a los backrooms, nunca se ha informado de que haya habido contacto con otros errantes dentro del nivel. Es de suponer que un gran número de personas han muerto antes de salir, siendo las causas más probables la deshidratación el hambre o el trauma psicológico debido a la privación sensorial y aislamiento. Sin embargo, no se ha encontrado ningún cadáver que haya sido víctima de alguna de estas hipotéticas muertes. Al ingresar en el nivel cero en grupo, dará lugar a la separación del grupo hasta que se salga del nivel. Las alucinaciones son frecuentes en el nivel cero, siendo las más comunes. Zumbidos de la iluminación que aumentan hasta un volumen ensordecedor y luego dejan de sonar bruscamente. La aparición de puertas. La aparición de escaleras. Deja vu severos. Habla parecida a la humana que no se asemeja a ningún idioma conocido. Movimientos en la visión periférica de seres parecidos a insectos debajo del papel tapiz, los cuales desaparecen una vez que la pared es observada directamente. Chirridos parecidos a los de los insectos. Según los análisis, los niveles de CO2 dentro del nivel cero están aumentando a un ritmo acelerado. Te desconoce el porqué. Entidades. No se conoce la existencia de entidades dentro del nivel, incluyendo a otros seres humanos. Si ves, oyes o te encuentras con lo que crees que es otro errante, no es un humano. Entradas y salidas. Entradas. El no clip accidental fuera de los límites de la realidad es la forma más consistente de acceder al nivel 0 y por extensión a los Backrooms ver la guía básica de los Backrooms para más información las fortalezas del nivel 283 raramente contienen puertas de madera que huelen a moho entrar a estas puertas llevará al nivel 0. Salidas. Salir del nivel 0 solo es posible haciendo no clip, lo que siempre resultará en un ingreso al nivel 1. Como los recién llegados al nivel 0 suelen desconocer las mecánicas de los backrooms, es necesario orientarse y adaptarse rápidamente al entorno para poder salir. Entrar en la habitación Manila es increíblemente raro. Aún así, es posible caminando una gran distancia en cualquier dirección. A diferencia del nivel cero, los errantes pueden encontrarse libremente en la sala de Manila, pero la sala es un callejón sin salida. Más bien, funciona como una sala de encuentro para los errantes, que sobreviven a la caminata. Además, en la sala de Manila se puede encontrar documentación perteneciente al MEG, que ayuda a los recién llegados a sobrevivir y escapar. Las instrucciones sobre cómo hacer noclip se pueden encontrar en datos faltantes.